Bienvenido o bienvenida a esta tercera entrega de la serie Sabiduría Ancestral y el Pensar Corazón. Un camino que propongo para rescatar esa sabiduría del origen de los pueblos nativos de nuestro planeta, en los cuales se enmarca el corazón como una clave fundamental de lo que es encontrar el sentido para el cual nosotros como seres humanos nos encontramos aquí. Si no has visto los anteriores capítulos, aquí te voy a dejar el enlace para que tengas acceso a la lista de reproducción, la lista de la serie, y ahí puedas verlo y completar con este estos tres episodios que llevamos. Vamos a seguir por el norte, y específicamente en lo que hoy se conoce como Nueva York. Mucho antes de que llegaran los ingleses a ese territorio norte de nuestro continente, habitaban los algonquinos. Ellos plantean que es a través del corazón como podemos encontrar las cualidades del Gran Espíritu, el Gran Espíritu de la vida. ¿Y qué cualidades son? Por ejemplo, la bondad, la felicidad, ojo, el desarrollo de conciencia. Y dentro de ese desarrollo de conciencia, el experimentar ese Gran Espíritu, vivirlo y disfrutarlo. Seguidamente nos enseñan que es fundamental para los seres humanos vivir en comunidad, crear comunidad. Y es más, creo que todos tenemos comprobado que nos gusta sentirnos en conexión. Tenemos una realidad y es que somos seres de tribu, somos seres de clan, somos seres de familia, somos seres de comunidad. Y nuestras mejores experiencias con toda seguridad ha sido el sentirnos en conexión. Y me gusta mucho como lo plantean el sentirnos en conexión más allá de sentirnos sociables o aceptables o aceptados. Más allá de esos términos, me gusta ir a profundidad, como ellos lo dicen, sentirse en conexión. ¿Por qué? Porque sentirse en conexión no es solamente que tú estés en, en comunión con otras personas. Sentirse en conexión es también espiritualmente. Sentirse en conexión es también sentirse uno con la madre tierra, con los elementos, sentirse con el universo. Ese, ese, esa sensación, esa realidad y conciencia de unidad es lo que necesitamos como seres humanos. Y ocurre desde sentir una conexión espiritual con algo superior que nos impulsa, que nos guía, que nos sostiene, que nos alimenta. Y también pasa por sentirnos en conexión con la vida que nos rodea. Y también va por sentirnos en conexión con una familia donde crecimos y luego con una familia que construimos junto a una pareja, junto a unos hijos. Ese, ese, esa naturaleza de sentirnos en conexión es posible gracias al corazón. Ese es otro elemento que... Los algonquinos resaltan demasiado, nos gusta sentirnos en conexión y la clave para lograr esa conexión está en el corazón. Y dicen los algonquinos que la clave del desarrollo de una comunidad es que cada uno de nosotros, escuchen bien, abra su corazón a los otros, abra su corazón a los otros, mantener el corazón abierto es para los algonquinos, una, un requisito, un principio, un principio de demasiado valor, mantener el corazón abierto, entonces hagamos la lógica y la conexión entre esos dos puntos. A través del corazón conoces las cualidades del Gran Espíritu y sostener el corazón abierto te permite construir comunidad. Claro, si tienes el corazón abierto lo que estás permitiendo es que esas cualidades que conoces del Gran Espíritu fluyan y se manifiesten a través de ti. Entonces esa bondad, esa felicidad, ese amor, ese desarrollo de conciencia, ese disfrute de tu propia vida y de la conexión que sientes, será lo que brindes a los otros y será lo que te permita vincularte con ellos y crear común unidad. Y como vamos a encontrar en toda la sabiduría ancestral, en los pueblos, por lo menos de los que puedo conocer, los pueblos aborígenes tienen un gran principio, una, un, un punto en común. De varios que hemos mencionado, este es otro, y es reconocer que todo tiene ser, que todo tiene vida, vida consciente. Es decir, que podamos decir que el árbol también es ser, ser vivo, la roca, el río, el agua, todo tiene ser. Entonces ellos también son los otros. Por lo tanto, abrir el corazón significa que das el corazón, das esas cualidades del gran espíritu, a toda la vida, a toda la creación, no solamente a las personas, sino a las personas y a todos los seres vivos. Esos principios son los que nos enseñan los algonquinos como sabiduría del corazón. Ahora, esta parte que vamos a, a ver a continuación, es un llamado especial, importante, es algo que se asemeja a lo que vimos con respecto a los Unungan, que primero nos mostraban que hay una realidad actual de desconexión a causa de separarnos del corazón. Y los algonquinos hablan de que a pesar de que el corazón tiene tanta importancia y poder para nosotros, estamos viviendo fuera del corazón y no solamente fuera del corazón. Para los algonquinos el planteamiento es que tenemos sombra en el corazón. Hay una sombra, de una oscuridad cubriendo el corazón. Eso es lo que está viviendo la humanidad. Y no solamente nos dicen que tenemos en sombra el corazón, sino que nos dicen qué significa esa sombra. Y es toda una secuencia, son unos pasos de varias circunstancias, actitudes, acciones, situaciones que hemos vivido, que estamos viviendo y que nos están llevando a tener el corazón en sombra. Entonces, préstale mucha atención a esta enseñanza fenomenal, aunque es triste, es fenomenal poder verlo así de claro para poder trabajarla. Identificarla, ser conscientes de ella y luego poder trabajarla para transformarla. Bien, esto es para ellos la sombra del corazón. Primer paso, ¿dónde comienza la sombra del corazón? Uno, la confusión de ser. En otras palabras, el ser humano todavía no sabe en realidad qué es ser ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Haz el ejemplo contigo. ¿Qué viene a tu mente si te preguntas quién soy yo? Y no solamente mires qué viene a tu mente, sino que analizas si la respuesta te satisface, si te hace resonar el corazón. El ser humano tiene una confusión de ser. Ese es el primer paso de la sombra del corazón, una falta de identidad. Segundo paso, el miedo, el miedo. Entonces los algonquinos nos enseñan, dicen, cuando el ser humano no sabe quién es, no conoce su verdadera identidad, su origen y su propósito, carece del poder y la fuerza necesaria para expresarse vivo y consciente. Carece del fundamento, de la firmeza, del potencial de amor propio y de confianza profunda para, para desempeñarse, para, para actuar para cumplir o llevar a cabalidad su poder de ser creador y hacerlo de una manera consciente. Por lo tanto, dado que el ser humano no tiene en sí el sentido de seguridad sobre quién es, paso 1, entonces es presa del miedo, paso 2, porque si analizas los miedos, en su gran mayoría tienen mucho que ver con el desconocimiento, algo que ignoro y me genera miedo. Entonces, confusión de ser y se convierte en miedo. Ese miedo que sigue creciendo la inseguridad de no saber quién soy y de no poder usar todo mi potencial, en tercer lugar se va a convertir en rabia. ¿Por qué el ser humano llega a tener rabia? Porque tener miedo por no saber quién es le genera el, el vaivén de la indecisión, la inseguridad el que voy o no voy, lo hago o no lo hago, puedo o no puedo. Eso le genera rabia al ser humano, o en otras palabras, le genera impotencia. Va el cuarto punto, en el cuarto punto, luego de que tienes rabia, esto se va a convertir en odio y aquí es donde todo ese, ese conflicto y la sensación interna va a comenzar a manifestarse afuera no sabes quién eres, eso te genera, te hace presa del miedo, el miedo te detiene para actuar entonces te da rabia y luego de esa rabia la vas a convertir en odio contra algo o alguien porque para la mente y para la identidad proyectada y la identidad falsa, aparente y de envolturas que tenemos en la mente, lo más fácil es que afuera esté la respuesta, lo más fácil es que afuera esté el culpable, porque eso nos pasa con la mente, le gusta buscar culpable, necesita encontrar de quién es la culpa y va y la encuentra afuera y comienza a odiar, comienza a odiar a quien piensa diferente, comienza a odiar a quien se comporta como se comportaron los que me hicieron daño, Comienza a odiar a aquellos que apoyan lo que yo creo que hace daño. Comienzo a odiar a quien se viste diferente, comienzo a odiar cualquier cantidad de cosas porque yo creo que va en contra de mí, de esta identidad que está generada acá. Y, y luego viene en muchos casos cuando este odio se convierte en violencia. Y cuando esa violencia es física, esto se traduce en destrucción, guerra, muerte, cuando se cumple todo ese camino o en, en, el, en el cumplimiento de todos estos pasos, se genera la sombra en el corazón, la oscuridad que cubre el corazón, que nos separa de conocer las cualidades del gran espíritu y que lo cierra, esa sombra del corazón lo cierra, entonces nos impide vivir la conexión y crear comunidad. Me parece fenomenal esta enseñanza de los algonquinos, me parece un reflejo claro, una enseñanza sabia de lo que nos está pasando. Sobre todo, algo empoderador, porque nos muestra un camino. ¿Por dónde crees tú que debemos comenzar entonces? Además de que tengamos que perdonar y perdonarnos por la violencia, el odio que hayamos usado, perdonarnos por la rabia con la que cargamos, tenemos que comenzar a buscar lo que somos. Tenemos que comenzar a responder o a resolver ese gran interrogante de quién soy y afirmarlo con confianza y con seguridad para recuperar el camino y abrir el corazón. Sin embargo... Aunque hasta ahí podemos tener una claridad, los algonquinos en su enseñanza sobre el corazón nos enseñan un poco más. Pues en su lengua hay una expresión que es más o menos kamalamun, kamalamun, kamalamun. Esta expresión tiene que ver con el corazón, pero no es solamente que signifique literalmente corazón, sino que es una expresión que está ligando varios elementos, por ejemplo, el corazón y la respiración y no como dos elementos aparte, sino como decir que tu corazón está respirando. Pero esta respiración va mucho más allá del acto de tomar aire que hacemos generalmente por la nariz. Va mucho más allá. Si vamos y buscamos el origen de lo que significa espíritu, vamos a verlo relacionado con la respiración. Entonces para ellos hablar del corazón respirando está hablando del de espíritu. Espíritu conectado al corazón, espíritu conectado a la respiración. Y aquí nos enseñan sobre un triángulo. Un triángulo que tiene el espíritu, la respiración y el corazón. Los conectan. Y este triángulo se convierte en una clave de lo que ellos nos enseñan para ser capaces de, escuchen bien, liberar el corazón. Eso es la tarea que nos dan. Si recordamos que los Unungan, en el episodio anterior, nos hablaban de la tarea fundamental que tenemos todos como seres humanos que es volver al corazón la forma como nos lo presentan los algonquinos es así liberar el corazón como una tarea fundamental, como un propósito que debemos tener hay que liberar el corazón y es primordial para todos nosotros como seres humanos el camino o la herramienta que nos presentan está aquí en lograr el balance, dice, el ser humano necesita encontrar balance, balance a través del corazón, y este elemento del espíritu es fundamental en él, el, ese, ese elemento del espíritu dentro del triángulo que se conecta con corazón y con la respiración, entre esos tres hay un balance para nosotros equilibrar la vida, para dejar de ser presa del miedo, para separarnos de la rabia, para cortar el odio, para no ser más parte de la violencia. Es fundamental el, el, el, el desarrollo de ese balance o el trabajo con este balance y lograrlo o trabajarlo a través de ese triángulo. Fíjate, si el primer paso de la sombra en el corazón está en la confusión de ser, pues resulta que la respuesta del ser está en lo primero que mencioné en este video, que es el gran espíritu y esa clave que tiene este triángulo que es el espíritu. Tú eres espíritu entonces cuando el ser humano empieza a buscar su respuesta de ser va a tener conexión con su naturaleza espiritual y esa naturaleza espiritual necesita de la respiración y del corazón este triángulo respirar centrarte en tu corazón para sentir tu naturaleza espiritual y desde esa naturaleza espiritual a través del corazón siendo consciente de tu respiración Podrás conducir, por ejemplo, tus emociones. Y conduciendo tus emociones, direccionar tu pensamiento. Y direccionando tu pensamiento, decidir qué es lo que haces con tu cuerpo, qué es lo que haces con tus acciones, qué creas con todo esto. De esa manera, nos enseñan los algonquinos a liberar el corazón. Que en resumen podemos verlo así. Cada que tu corazón está palpitando, cada que sientas el pálpito de tu corazón, no pienses solo en el corazón, ese pálpito es la unión, es el trenzado, es el tejido con la respiración que te conecta a la vida y con tu espíritu que tiene la raíz en el Gran Espíritu. Vivir dentro de la claridad de ese triángulo nos permite liberar el corazón, rehacer todo ese camino de una manera clara, lumínica o con luz. Eso es liberar el corazón y esa es la tarea que nos han dejado los algonquinos. Te espero en el próximo episodio de esta serie, Sabiduría Ancestral y el Pensar Corazón. Para que veamos cómo se tejen todos estos conocimientos planetarios haciéndonos el mismo llamado. Hay que volver a pensar con el corazón. Hasta la próxima.